Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video les voy a mostrar la función de buscar B, ¿sí? que es búsqueda vertical de datos en una tabla. Entonces vamos a empezar así. Supongamos que yo tengo una tabla de clientes, ¿no? donde tengo a, por ejemplo, Mercedes Sosa, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, y quiero ir poniendo de cada uno la provincia no entonces en lugar de escribir a mano si yo digo a ver Catamarca este Anabela López provincia Buenos Aires más allá del del eh, tiempo que me lleva a tipear del trabajo, hay otro problema más que es el formato. Por ejemplo, puede ser que alguien diga, bueno, a ver, Nancy Pérez y eh, acá en lugar de poner Buenos Aires pone BSAS, ¿no? Entonces, cuando uno va ingresando los datos a manos puede haber inconsistencias, desprolijidades, eh, faltas de ortografía... Por eso conviene, cuando tenemos algo que después queremos, por ejemplo, filtrar, ordenar o simplemente tener algo bien hecho, conviene ya usar una tablita de referencia en lugar de escribir a mano. ¿Sí? Voy a poner dos más, a ver, Ezequiel, eh, Gómez, eh, Mauro... Shinobili bueno muy bien entonces en lugar de escribir el nombre de la provincia a mano vamos a usar esta tablita de referencia ¿sí? por empezar a la tabla le voy a poner un número para identificar a cada provincia ¿sí? recordemos que puedo seleccionar un bloque y arrastrar hacia abajo con esta herramienta que me lo va a convertir en una serie. ¿no? Cuando yo elijo dos o tres valores y estiro hacia abajo con esa herramienta de serie, de llenado, va a detectar la diferencia. Por ejemplo, si yo pusiera 1 y en el siguiente pongo 1.1, selecciono esos dos, uso la herramienta de llenado y me va a subir de a 0.1. ¿Sí? Entonces, en este caso no, quiero números enteros porque se trata del código de la provincia nada más. Bien, entonces, yo quiero que si alguien escribe acá el número 1, ponga Buenos Aires, ¿sí? si pongo el número 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así, si pongo el número 3, que ponga Catamarca. Sí, es decir, que estoy poniendo como un código de provincia. Yo acá escribo el código de la provincia y acá al lado quiero que me aparezca el nombre de la provincia. ¿Cómo voy a hacer? Entonces le voy a decir que busque, o sea, buscar B, que busque B en forma vertical. La tabla tiene los valores en forma vertical. Y el primer tiene tres parámetros. Fíjense que acá les da las opciones. Acá les explica. ¿De dónde sale el dato que tengo que buscar? Bueno, sale de la celda D2, que es donde tengo el número. Entonces, el primer parámetro es en qué lugar está el número que tiene que buscar. El segundo parámetro acá en LibreOffice me dice matriz, si ¿sí? es la tablita. ¿En qué tablita? ¿Dónde están los datos? Bueno, está acá la tablita, desde I1 hasta J24. Perfecto, punto y coma. El tercer dato que le tengo que poner es, ¿cuál de las columnas de la tabla? Porque yo puedo tener una tabla más grande. Bueno, le voy a decir que lo busque en la segunda columna. A ver, ahí está, Buenos Aires. Ahora voy a copiar hacia abajo esta fórmula y tenemos un problema. ¿Por qué? Porque acá dice voy a usar la tecla F2, que busque lo que está en D2 y lo busque en la tabla que está desde I1 hasta J24. Ahora, cuando voy a la segunda celda, ya vemos que al copiar cambió las celdas de donde está la tabla, ¿no? Dice que busque desde I2 hasta J25. Por eso da error acá, porque no... Eh, no encontró el número 1 en esa tabla donde está buscando. Bueno, entonces, ¿cómo hago para evitarlo? Le agrego signos pesos. Puedo usar la tecla F4, que le agrega signos pesos a las celdas que estoy mencionando. Y entonces, cuando copie para abajo, ahora sí, yo puedo seguir poniendo datos... Que esa es la idea, que yo preparo la, la, la hoja de cálculo para seguir agregando datos después. No es que yo utilizo una fórmula solo para los datos que ya están, sino que diseño una hoja de cálculo que me sirva para seguir agregando cosas. ¿sí? Voy a poner acá, por ejemplo, eh, Agustina eh, Torres. Bueno, este Priscila Machado, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, no quiero indicar la provincia, quiero indicar la ciudad? Yo le quiero decir de qué ciudad es cada una de estas personas y que me diga la provincia... Que me diga la ciudad y la provincia, las dos cosas, dos datos quiero que me traigan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una columna acá. Y voy a poner ciudades, va a ser medio rara mi listita, por ejemplo, voy a poner acá, José C. Paz. está ahí. Entonces... Yo ya tengo una fórmula que cuando le pongo el número 1 me pone José C. Paz, el número 2 José C. Paz, el número 3 San Martín. Ahora yo quiero que acá al lado, entonces acá sería código de ciudad. Ciudad y quiero que acá al lado me diga la provincia. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que hacer la misma fórmula, pero decirle que me tome el dato de la columna de al lado. Entonces vuelvo a empezar. Buscar B, es decir, búsqueda vertical. ¿De dónde toma el dato de búsqueda? El dato que va a buscar está en D2. ¿Cuál es la tabla donde va a buscar esta? ¿Sí? Punto y coma. ¿Y cuál es la columna? Ahora me tiene que decir lo que está en la columna 3. ahí está nuevamente tengo que volver a decirle con F4 que estas celdas no las cambie de nombre cuando copia, son referencias absolutas, no relativas ahí está entonces yo ahora puedo agregar alguna persona perdón, esta la voy a copiar hacia abajo y eh, voy a agregar personas, a ver, Jorge eh, Campanela, bla bla bla. Y le vamos a decir que es de José Cepaz. Ah, muy bien, le puse el uno de acá. Ah, porque me faltó copiar la fórmula en esta columna. Ahora sí. Juan Pérez. Bla bla bla. Y es de San Miguel. Entonces ya pongo un código. Y me devuelve dos columnas, la ciudad y la provincia. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero eh, hacer más prolijita mi, mi hoja de cálculo? Y quiero tenerla preparada para ingresar datos, pero no, a ver, vamos a ponerle bordes, pero no quiero que me aparezca este ND, o sea que no lo encontró y me da error. La quiero tener lista para ingresar datos, pero que no aparezca nada donde no hay ningún dato. Entonces, le voy a agregar una función si sí, un condicional. Le voy a decir, igual si sí, de 11 en este caso, es igual a nada. Es decir, si de 11 está vacío, que no ponga nada. y si es falso, es decir, si D11 no es igual a nada, que haga esta búsqueda, ¿sí? Entonces yo esta celda, esta fórmula, la copio en toda la columna, también la puedo copiar en las de arriba, y donde no hay nada, en lugar de darme error, me da nada, deja la celda en blanco ¿Sí? podemos hacer acá lo mismo igual si D2 es igual a nada entonces no escribas nada pero si en D2 hay algo hacer esta búsqueda y copio la fórmula hacia abajo con lo cual deja de decirme ND sino que no me muestra ningún mensaje de error. Ojo acá, si yo tengo que borrar datos, voy a borrar solamente el dato, del número, porque si borro lo de al lado, aunque no se vea nada, hay algo, ¿sí? Yo pongo el cursor acá y puedo ver acá arriba que la fórmula está. Entonces, cuando tengo que borrar a, un, a una de mis clientes, digamos, tengo que borrar hasta este número. No tengo que borrar también la ciudad y la provincia.